Hoy vamos a ver cómo cambian las coordenadas de un punto respecto de los cambios de escala del sistema de coordenadas. En este caso, yo tengo un punto A de coordenadas 3,3 3, porque la escala es 1,1. 1, ¿sí? La escala es 1, 1, Necesito 1, 2, 3 y 1, 2, 3. La proyección de este, de este punto sobre el eje X sería otro punto de coordenadas 3,0. Si yo cambiara la escala, ahora la escala fuera 2 en 1, entonces el mismo punto tuviera ahora la coordenada 1,5, una vez y media esto, y tres veces esta, acá no cambió. La proyección de este punto en el eje X sería otro punto de coordenadas 1,5,0, y la proyección sobre este eje sería otro punto de coordenadas 0,3 voy a cambiar acá eh, voy a cambiar un poquito acá Así. si este si en lugar de tener un punto yo tuviera un vector, el vector posición oa en este caso yo podría descomponer este vector en la, en la proyección sobre el eje x y en la proyección sobre el eje y sería este vector de componentes 2 más este vector de componente 3. ¿Sí? Y si fuera en, el, en la escala 1 en 1, sería este vector, que es la proyección de, de de este vector sobre el eje X, este vector tuviera 4 componentes y 3 componentes. ¿Ah? para que vean un poquito cómo viene, viene la, la situación en el libro de Grossman este Grossman lo que hace es hacer la proyección de un vector sobre una dirección dado por otro vector ¿sí? y encuentra que esa proyección esta proyección es un vector ¿sí? porque u por v es un escalar y dividido el módulo de algo al cuadrado también es un escalar, es un vector. Y la componente la da como el producto escalar dividido al módulo de v. Bueno, de acuerdo con lo que charlamos recién, nosotros vamos a cambiar un poco esta definición de componente. Y para ello nos vamos a valer de una construcción... Acá, en donde esta es una recta, ¿sí? que puedo mover a través de dos puntos. Y a través de esos dos puntos, yo puedo definir otra vez la recta mediante un vector. Ese vector es el vector U. Y a un ángulo dado, yo puedo poner un vector V. Y con este deslizador, yo puedo cambiar la posición de ese vector. ¿Sí? Vamos a ponerla a 50 grados, por ejemplo Ahí yo encontré la, el vector proyección O sea, la proyección de V en la dirección de U Y es un vector Y si yo puedo encontrar esto El vector que va de acá a acá Que es un vector perpendicular a la dirección de U Sale por diferencia de este menos este O sea, hacer esto hasta acá Es hacer esto o sea que fácilmente puedo encontrar este vector ¿Sí? fácilmente puedo encontrar este vector insistimos la proyección de V sobre la dirección de U es un vector que ese es el vector rojito que está acá en este caso este vector tiene módulo 2,97 y 0,57 es la componente de V en la dirección de U es decir, esto es un 57% del vector u. Yo lo voy a dejar. A ver si puedo. En 0.5 me gusta, me gusta el 0.5, digamos. ¿sí? Esto está ahora. La componente es 0.5. Y el módulo es 2,97. Estamos hablando de la componente de la proyección de V en la dirección de U. Si Yo cambio el ángulo, voy a llevar a menos a 0.5 de componente, es decir que acá yo necesito este vector, la mitad de este vector dado vuelta en, la, en el otro sentido. Sí, en la misma dirección pero en el otro sentido. Sí. Vamos a, hacer, vamos a hacer un poquito el análisis de, de, esta, de esta expresión. Si yo tomara esta parte, v el, el módulo de V perdón por el coseno de alfa, el módulo de V por el coseno de alfa, y se, se ve mejor cuando está, cuando está en este cuadrante, el módulo de V por el coseno de este ángulo me da esta magnitud, pero me da con signo. Sí, me da con signo y si yo lo multiplico por el vector u y lo divido por su módulo en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar ese número, esa magnitud por el versor u por el versor u entonces estoy a ese numerito le estaría dando una dirección y un sentido ¿sí? la dirección la da el versor u y el sentido le va a dar el signo del coseno de alfa. ¿Está? Esta misma expresión, si yo digo que coseno de alfa es, en realidad se puede eh, encontrar por la expresión del producto escalar del versor V por el versor U, va a devenir después de algunos cálculos en esta expresión, que es una expresión eh, que tiene una simetría muy linda, ¿no es cierto? Esta parte sigue siendo la parte que me da una dirección, ¿sí? Y también me da algo de módulo. Y esta parte, ¿sí? Es lo que se denomina la componente de V en la dirección de U, así como nosotros habíamos trabajado en la primera parte, ¿sí? Entonces, ahora la componente es el, la división, el, entre el producto escalar de U por, de V por U Dividido el producto escalar de U por sí mismo Eso es todo por, por hoy